Вот Oh, sí. Sí, sí. Bueno, con... sí, pecho, no sé, no sé, jugando con pecho. Sí, a pecho, a pecho, sí. bueno, bueno, bueno... Mira, pecho, bueno, mira, pecho, bueno. mira, pecho, pecho... ¡Mira, Si sí, sí, sí, yo quiero yo quiero con esto Yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo la basura Me estoy... Me uno that's quick there to the rocket Only Es copete. Es copete ese, TT ese, TT. Acá está, acá está, acá está, acá está. Ay, que me lo dije. ¿Qué tiene ahí? ¿Quién tiene pared de alguien? No, con todo. ¿no? Bueno, siempre se lo uno esto, ¿no? Maricónito, de cloco. ¡Pero es pecho nada más! Te reviento, te reviento el pecho Pero... Ah, no, es nada, tu lado. No, es veterano, pero es... What a... la cabeza, Julio. Tiro, tontoque, toque, mano. Por porque está conmigo toque mano, ven. Los están dibujando ahí por abajo, por la No me que Cómo que juega? No, Como que son de PC, Tener que poner la full a... ¿como se llama? A Kelly y a Kenesida, ¿claro? El primer tiro ¿Qué? Y bueno, por eso, el primer tiro 150% va bueno. Los primeros dos tiros Me mató la tiras y me hizo café. Pero... del clan. Okay, Tienen que atrás. Están atrás, eh. cocina tenemos uno con como... vos!